Nos da muchísimo gusto tener la presencia de la doctora Remedios Melero en la semana Open Access Week 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Remedios Mel Melero es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ESIC, de España. Investigadora y editora de la revista científica Food Science and International Technology, es vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores Científicos. Durante los últimos años ha trabajado en temas relacionados con las publicaciones electrónicas, el proceso de evaluación, ética de la publicación y derechos de autor. Pero sobre todo se ha centrado en el acceso abierto a la producción científica, en especial en cuestiones de derechos de explotación y políticas institucionales de acceso abierto. Ha colaborado en la organización cursos y talleres, elaboración de tutoriales, ha publicado artículos y participado como ponente en eventos científicos vinculados a las publicaciones electrónicas y de acceso abierto. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Español de Acceso Abierto a la Ciencia y en la actualidad trabaja en el proyecto nacional relacionado con políticas de libre acceso, derechos de autor y repositorios institucionales. Es este partner de un proyecto europeo, NECOVELAC, para la promoción y capacitación en materia de acceso abierto y publicación científica y también es integrante del Consejo Superior, del, del Consejo Científico Asesor de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, de lo cual nos sentimos ampliamente honrados. Entonces, eh, la doctora Remedios nos va... Eh, a platicar un poco el reto del acceso abierto en las instituciones de educación superior y nos da muchísimo gusto poder compartir las ideas de la doctora Remedios, que sin duda es una pionera y un punto de referencia cuando se habla en América Latina y en el mundo de acceso abierto. Este, muchísimas gracias por aceptar, Remedios, y adelante. Vale, bueno, buenas tardes, buenos días en, en México. La verdad es que es un gusto para mí y, y, bueno, desde el momento en que acepté la invitación, pues, eh, como no podía decir que no, claro. Y sí que me gustaría empezar, aparte de estos agradecimientos, pues desearos una semana que ya está comenzada del acceso abierto, que, bueno, he eh, visto que en, en la Semana Internacional, en el portal de la Semana Internacional del Acceso Abierto hay bastantes eh, actividades relacionadas con esta semana dentro del ámbito latinoamericano. Bueno, mi presentación tiene una parte, digamos, de inicio, de introducción, para recordar un poco lo que significa el acceso abierto. Luego he ido un paso más adelante, que es lo que llamo, pues, un paso adelante, en el que introduciré un poco el concepto de, de ciencia en abierto. Y luego al final, pues, habrá unas, unas recomendaciones, unas reflexiones, pues, producto de mi propia experiencia. Eh, dicho esto... Eh, vamos a empezar con algo como he dicho bastante básico que es posible que a algunos ya les suene pero, pero es, es, eh, es conveniente mencionarlo sobre todo en esta semana, el, el significado del acceso abierto. La primera vez que aparece este concepto es en la declaración de Budapest que como sabéis se, se emitió en febrero del 2002 y una forma muy simplificada de, de ese concepto Sería el dado por Peter Suber, que también ha sido un padre de, del acceso abierto, bueno, un padre y seguidor, y esa es la brecha, en los principales foros, y, y bueno, pues hace esta definición muy sencilla, ¿eh? estamos hablando de recursos en abierto eh, digitales, que están en, en, en la web, eh, que están libres de cargas económicas, es decir, a los cuales se puede acceder sin, sin pago por, por ello, y que además están libres de la mayor parte de restricciones debidas a los derechos de explotación. Entonces, con esta definición tan, tan breve, pero pero muy, muy, bien, eh, muy bien hecha y condensada... Diríamos que tendríamos dos variables, ¿no? En un caso, el acceso gratuito online, es decir, no tenemos barreras de económicas para acceder a ese recurso digital. Y luego, es esta otra parte, que es la eliminación de más o menos restricciones con respecto a los derechos de, de explotación, que son los que nos van a, a permitir, si existen licencias de la, la reutilización de esos objetos digitales. Por lo tanto, tenemos, por un lado, el acceso es, es abierto, es gratuito y, además, tiene unas licencias de reutilización que nos permiten, en función de los términos de la licencia, pues hacer un uso posterior de esos objetos digitales. Por lo tanto, insisto, no solamente es gratis, hay gente que confunde acceso abierto con acceso gratuito, es una parte, pero no es la única parte. Dicho esto, también se reconocen en, en esta declaración las dos vías eh, existentes, bueno, por ahora es posible que en un futuro cambie el, el espectro, pero tenemos la vía verde, que es la, la vía eh, por la cual se depositan copias de sus objetos digitales, si hablamos de publicaciones, pues serían de los artículos, en repositorios de acceso abierto o también eh, podrían ser temáticos y luego la vía dorada o la vía de la publicación en revistas de acceso abierto. Entonces, eh, aunque esta charla no tenemos tiempo suficiente para hablar esa, muy exhaustivamente de lo que son los repositorios y las revistas de acceso abierto, sí que quiero hacer incidir en que las revistas de acceso abierto hay un espectro muy amplio, desde las que son gratuitas para el lector, gratuitas para el autor, hasta aquellas que son grat eh, gratuitas para el lector pero el autor paga eh, unas cantidades bastante importantes por hacerlo. Yo siempre lo suelo decir, mmm, estoy en contra de pagar 3.000 dólares a una empresa para que me publique mi artículo, que me lo ha financiado eh, pues, mi proyecto con fondos públicos, que lo he hecho, que lo he revisado y que lo he sometido a una revista. Por lo tanto, hay gente que se centra solamente en esta vía dorada y piensa que la vía dorada implica siempre un pago por publicar y no es así como veremos también en el mapa que os voy a presentar. Esto es, digamos, las, las, estas dos vías representadas eh, de forma esquemática. ¿Mm? Tendríamos la vía dorada, por la cual aquí en este diagrama sí, sí que habla del de pago por publicar, ...si sí se requiere, como, como digo, no todas las revistas se pagan por publicar y siguen esta vía dorada. De hecho, bueno, las revistas albergadas en, en Redalic son un ejemplo de ellos de ellas, estilo también, y luego la vía verde, por la cual, bueno, pues el autor publica en, en la revista que decide hacerlo, igualmente aquí, o sea, el acceso abierto no impone una elección de revistas si tiene que ser de un tipo o de otra, simplemente el autor hace la elección, si existe este caso y está, tiene los recursos, o la revista es gratuita, pues optará por ahí. Si no tiene esos recursos y, y no tiene la opción de encontrar una revista adecuada que sea de acceso abierto, pues puede ir por la vía verde. Significa que después de, bueno, pues de enviar a la revista, él puede depositar una copia en su repositorio, es posible que exista algún embargo por parte de la editorial y, bueno, al cabo de ese embargo, pues queda en acceso abierto para el resto de, del universo. Esta otra vía, que es una especie como de de, de opción es el, aquellas revistas en las cuales, además de ser por suscripción, pues tienen la opción de acceso abierto, es decir, paga uno por aquello y su acceso y su artículo queda en acceso abierto. Esta no es la mejor opción, yo no la recomiendo nunca porque en este caso la revista lo que hace está cobrando dos veces, una por la suscripción y otra por la publicación en, en abierto de un artículo en particular. Eh, es cierto que ahora se están renegociando contratos con esas editoriales para evitar ese doble, doble cobro, pero eh, no obstante, si no existe esta revista de acceso abierto y la única opción es pago por publicar, eh, vete por la vía verde, reposita en tu en repositorio institucional o temático y pues haces que, que eso quede igualmente en acceso abierto. No es la versión final de la editorial, pero en cualquier caso el contenido no difiere sustancialmente. Ese es un, un esquema también para que aquellos que desconozcan un poco el, el mecanismo, eh, el investigador tiene la idea, conduce la investigación, eh, redacta su, el manuscrito, lo envía a una revista y hay que tener en cuenta que eso hay gente que tampoco lo, no, no lo sabe o, no, o, tiene, o sea es reticente por el que de infringir la legalidad. Con respecto a los derechos, normalmente la, la versión, digo normalmente, salvo que las políticas editoriales que sean tan restrictivas que digan que no puede hacerse. Pero que la versión que uno somete a la, a la revista, no hay ningún compromiso, uno no firma ningún, eh, ninguna cesión de derechos. Por lo tanto, esa versión que es nuestra, porque somos los autores, seguiría siendo... Eh, o sea, nosotros seguiremos siendo los poseedores de esos derechos de patrimoniales o de explotación o, o de copyright, como diríamos en el término. Por lo tanto, si uno dispone de esa versión que es la que somete a la, a la revista, podría perfectamente ya depositarla en su repositorio, en páginas web, etcétera, para que, digamos, eh, ampliar su difusión. En cualquier caso, digamos que, bueno, el, esta versión pasa por, el, por la revisión de pares, si en el caso de que se acepte, esta misma versión también podríamos disponer de ella, en muchos casos, salvo que la revista eh, no nos lo permita para poder, repositar, eh, para poder depositarla en un repositorio institucional. De manera que, eh, en el caso de que esto no esté digamos, del todo cerrado, pues nuestra, nuestra posibilidad de poner la versión aceptada pues eh, la tengamos en, en abierto. Y en aquellos casos en que la revista, además, permita que la versión final se pueda depositar, pues mucho mejor tendremos la versión final, que también le imprime a la, a la revista una visibilidad y, de hecho, hay estudios que cuando... Tanto cuando un autor decide depositar esta versión como lo hace la, la siguiente, la publicada, lo que le está haciendo también es ampliar esa visibilidad a la revista, puesto que está dando, está dando el DOI, está dando la URL de acceso a ese artículo. Por lo tanto, tanto en esta ocasión, en esta versión como en esta otra, la revista también saca beneficios de ese acceso abierto que está facilitado por, por, el, por el autor. He dicho que, que el acceso abierto no restringe, digamos, la decisión del autor y eso debe ser uh, algo que debe quedar claro porque también hay, hay una lista por ahí de mitos eh, sobre lo que es el acceso abierto que no son ciertos. Entonces, uno de ellos es que nadie impone para hacer una obra de acceso abierto dónde tienes que publicar o dónde tienes que diseminar tu producción. Y ese es un ejemplo que se ha, se ha, ha sacado recientemente, en el cual bueno, se pues, hace una especie como una lista, ¿no? una, una check-in list de aquello que tienes que tener en cuenta si quieres considerar digamos, lo, lo abierto de esa revista o incluso de la propia editorial. Bueno, pues no os voy a poner aquí la lista, pero tenéis el enlace. Y es una forma de que el autor también sea, sea consciente de las, digamos, posibilidades que tiene una revista, si tratan también de, de digamos, de, de, de forma engañosa, pensar que le van a hacer su obra a sus abierto y luego le reclaman cierta cantidad de dinero, como pasa en algunas en algunas editoriales que han salido con la etiqueta de, de, de Predadoras. Eh, bueno, pues es una herramienta, una más, y que Sirve también de educación a los autores de pensar cuando uno va a publicar en una revista que tenga en cuenta otros factores como es su grado de apertura o su grado de restricción en algunos casos. Y volviendo de nuevo a, a lo que es el acceso abierto y qué beneficios o qué consecuencias puede traer el disponer esta producción científica en acceso abierto. Bueno, pues la primera, obviamente parece una obviedad, pero, pero es así, es eh, pues la visibilidad. La visibilidad de una obra en... Bajo, bajo llave, pues eh, evidentemente va a ser difícil detectarla. Por lo tanto, a mayor, a mayor apertura, mayor visibilidad y por supuesto más exposición al resto del mundo. Eh, bueno, sabemos que en, en los medios académicos el impacto, la, la repercusión... La visibilidad, como hemos dicho anteriormente, tiene bastante relevancia. Aquí, aunque he utilizado la palabra impacto, no solamente es el impacto medido como aumento del número de citas, que sí que, sí que generalmente se produce esa, produce esa apertura, sino también como impacto social, como impacto y como relevancia dentro de los círculos a donde, a donde llega esa producción científica. Otra, otra de las consecuencias en este caso sería la de marcar tendencias, eh, esa apertura de producción científica, tanto la, el producto en sí como, como los propios productores, eh, pueden marcar tendencias en lo que son líneas de investigación. Y eso no se vería si esa producción científica estuviera, digamos, enmascarada o cerrada por el, el acceso a la misma. Luego, obviamente, tal es lo que se, en algunos casos se llama la ciencia ciudadana, no solamente porque llega a los ciudadanos de a pie, sino que también porque colaboran ellos, eh, se permite que ese, ese abierto llegue también pues, a, a, a entornos que no se lo podrían permitir, bien porque no tienen acceso a esas revistas o bien porque ni siquiera son, son conscientes de, de su existencia. Luego también hay un grado de responsabilidad por parte de los, de los autores, ¿m? es decir, nosotros generalmente los investigadores pro, eh, o profesores estamos pagados con fondos públicos, por lo tanto eh, tenemos unas reglas que cumplir, algunas eh, no es que no se incumplan, sino incluso el autor no es conocedor de esas políticas bien institucionales o gubernamentales, eh, con el, la evolución del acceso abierto eso ha cambiado, porque incluso hay más difusión de esas políticas y los eh, investigadores y profesores pues obviamente son más conscientes de su existencia y por lo tanto el, la, el seguimiento de las mismas pues, es mayor, no obstante una política, y, y yo sé que en México se ha trabajado por ello es importante que exista pero también es importante su seguimiento, su seguimiento y el verificar que aquello se está cumpliendo, porque bueno, es una manera también de ver el autor que alguien se está preocupando por, por, por ver que él está cumpliendo. ¿no? Luego, uh, también hablamos del retorno de la inversión. Eh, pues Como he dicho antes, la mayor, la mayor parte de la investigación en, en todo el mundo se hace con fondos públicos y, y, claro, esa publicación que se hace generalmente en una revista que a veces se cobra por ella, pues, eh, francamente, o sea, vendemos el producto hecho y luego nos lo hacen volver a comprar. Con lo cual, esa apertura, ese acceso abierto, lo que hace es que parte de esa inversión que la hemos hecho todos los contribuyentes, pues, vuelva a nuestras manos. Y, por, y por último, de acuerdo con este esquema, es que rompe las barreras geográficas y sociales entre países que se lo pueden permitir, ya lo digo, ricos, y los que no se lo pueden permitir, ¿no? Por lo tanto, no solamente conduce a las sociedades en las que nos desenvolvemos, sino que hay sociedades más allá de ello y que algunas realmente tienen dificultad para acceder a, a esa información. Por lo tanto, eh, el acceso abierto a la ciencia no solamente significa acceder, acceder está muy bien, pero luego eh, el acceso, digamos, eh, en, en, digamos solamente el acceso, casi estaríamos en la posición de acceso gratuito, es decir, yo puedo acceder, puedo leer puedo descargarme ese fichero, pero lo más interesante del acceso abierto es poder reutilizar esos, esos ficheros. Y no hablo solamente de las publicaciones. Vamos a ver que también se pueden utilizar los datos, de que hay otro material y, y que eso bueno, pues también permite un análisis de, de esos objetos digitales pues, hechos de otra, manera, de otra manera, con nuevos procesos y con visiones diferentes, por lo tanto, y también, por ejemplo, en, en este caso, cuando se trata de, de datos incluso, pues muchas veces evita, esto la, lo que os pongo aquí, que evita las duplicidades, es decir, duplicar de nuevo esos procesos para obtener datos que a veces es muy costoso, tanto en tiempo como en dinero. Eso, claro, conduce a una transparencia, a la democracia, en el sentido de que eh, hay un acceso casi, o podríamos decir, universal, sin diferencias ni entre países ni, ni entre personas y conduce pues, a esa visibilidad que lo permiten las, estas puertas abiertas. Vamos a hablar luego algo de los datos y, y en este caso también el acceder a esos datos, estar esos datos en abierto, su reutilización es importante porque los puedo incluso agregar a mis datos, los puedo distribuir y pues eh, efectivamente alguien que los pensaba hacer y no necesariamente tiene que repetirlos puede eh, beneficiarse de esa apuesta en, en abierto. Y vamos a ver un poco también qué opinan los autores, porque si todo parece que son ventajas del acceso abierto... Habrá que ver también eh, algunas actitudes y algunos hábitos de los autores, porque no, aunque algunos de ellos todos comulguen con el acceso abierto, cuando se le preguntan usted eh, qué opina sobre el paradigma del acceso abierto, etc., entonces, pues ellos, claro, lo primero que te dicen es que están de acuerdo con el acceso abierto. Otra cosa es que luego participen de ello, es decir, que faciliten a la institución el que su producción científica, en este caso, Esté pues, disponible a través de, de sus repositorios institucionales. Entonces, yo os he puesto aquí algunos datos. Estos son los primeros que voy a dar, que son de una encuesta que facilitó, que hizo uh, Francis and, and Taylor, o Taylor and Francis, el año pasado con autores de, que habían publicado en sus revistas. Y la encuesta es bastante larga, pero bueno, solamente os voy a poner algunos resultados. El primero que se vio es cuando se preguntaba a los autores por qué usted eh, piensa que el acceso abierto es eh, o está de acuerdo con el acceso abierto, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero es ese aumento de la, de la difusión de, de, de, esa, de esa obra. Una mayor visibilidad, o sea, aquí en este caso llegaría a más, a más puntos, sería más visible su obra. Eh, obviamente, si llega a más lugares, se hace más visible, aumenta el número de, el potencial de, de lectores y luego esto también puede conducir al hecho del de aumento de las citas de esas de esas de esos trabajos esta misma encuesta eso digamos es un resumen con respecto a lo que opinaba sobre el acceso abierto pero también se le preguntaba eh, razones para, para el depósito cuando se hablaba del, de los repositorios institucionales entonces igual yo aquí he señalado algunas cosas que en principio eh, podrían resultar eh, más relevantes que las anteriores pero no lo son y es por ejemplo la primera que exista una, un requisito institucional o sea una política institucional que requiera a los, a los autores ese depósito en, la, en, en, en su repositorio sin embargo fijaros que está en tercer lugar frente a la primera respuesta que habla de que es una responsabilidad personal hacer que su trabajo quede de forma disponible eh, y de forma libre. ¿Mm? Cosa que luego en la realidad a veces no se cumple. Por eso digo que a veces cuando el autor le preguntan eh, si es así, es decir, con muy o lazos abiertos, pero luego no, no es tanto eh, su práctica. Y desde luego la, las opciones que tenemos aquí, por ejemplo, pues eh, cuando se refiere tanto al requisito de políticas institucionales, como cuando es un, un requisito de un financiador o cuando es incluso el gestor del repositorio, pues la relevancia que tiene de acuerdo con esta, esta, esta encuesta, y hay que tener en cuenta pues, las reservas de las encuestas, pero como veis, eh, por lo menos tiene un alto número de, de participación. Siguiendo con, esta, con estos mismos datos... Eh, estos son, pues ah, le he preguntado a tres factores para no hacerlo. ¿sí? Entonces, para no hacerlo, pues una de, de ellas es la política eh, que tienen las editoriales con respecto al autoarchivo. ¿sí? Es decir, no saben dónde encontrarla, eh, tienen miedo a, a infringir alguna ley que, no sé, que vaya detrás el, el, el editor para, porque le diga que haya incumplido sus políticas editoriales con respecto al copyright. Y uh, otra es el tiempo disponible. Bueno, pues eh, hay gente que sí que le cuesta, pero es cuestión de, de hacerlo o bien que la institución facilite el, esas herramientas para facilitar el depósito. Es cierto, yo lo digo, que cuando uno quiere hacer un depósito, por ejemplo, si utilizas The Space, tienes que avanzar por lo menos cinco páginas webs hasta llegar al final de decir ok no entonces ese facil el facilitar esas cinco páginas esos cinco pasos que son costosos en tiempo pues yo creo que es una de las más que, que, que las eh, instituciones deben incidir es decir crear los servicios y crear las facilidades para que el autor contribuya ¿no? entonces eh, esta respuesta se mantiene en varias en varias encuestas y eh, otra, bueno, también la falta de, de conocimiento de cómo hacerlo, eh, también la, digamos, las posibles digamos, dudas con respecto a la calidad de lo que hay en ese repositorio. Pero en cualquier caso, eh, eh, una de las más importantes y que se va repitiendo a lo largo de distintas consultas es la, el desconocimiento, sobre todo, de los permisos que tiene el autor eh, con respecto a la revista donde está publicando. Esto también es, son datos de, la, esto son de universidades eh, europeas, la EUA es la Asociación de, de, de Universidades Europeas, y también hablando sobre el, el tema de acceso abierto, y en este caso sobre la vía verde, las barreras para el autoarchivo. Fijaros que también en este caso eh, son dos vías diferentes, una la ha hecho un, una, una editorial, esta la ha hecho una institución financiadora... Eh, perdona, perdón, eh, una institución académica, y entonces vuelve a, a salir el tema de la reticencia por eh, que tienen, los autores tienen miedo a infringir estas políticas editoriales de la revista. ¿Mm? Estas dos son prácticamente equivalentes, una no saber si uno infrinjo algo y la otra no saber cuáles son las políticas de esas editoriales para poder eh, determinar qué reutilización voy a tener de mi trabajo o si lo quiero depositar en un repositorio institucional o temático. Eh, en este caso, habla esta segunda figura habla de las acciones que podrían, eh, en el área de acceso abierto, que se podrían llevar a cabo. Y, claro, obviamente están correlacionadas con lo que se ha dicho anteriormente. Si uno tiene miedo de infringir una, una política con respecto a los derechos de explotación, obviamente va a decir también que necesita que su institución pues, le provea de las herramientas o de la formación para que esta, digamos, este miedo eh, o esta reticencia queden pues, subsanadas. ¿no? En este caso, pues, la formación en torno a los temas legales eh, es bastante importante. ¿no? Y, y, bueno, y también otro aspecto importante son los incentivos. Ya os he mencionado que una política, aparte del seguimiento, también debe de proveer de las herramientas y también de los incentivos y del reconocimiento. Porque el autor, cuando se ve, digamos... Eh, agravado en el sentido de que, bueno, yo participo, pero mi colega que está al lado no participa y obtiene los beneficios que tengo yo, pues no es muy al, no es muy alentador, ¿no? Entonces, de alguna manera se debía premiar, no digo económicamente, pero o reconocer que hay autores que contribuyen frente a los que, a los que no lo hacen. Y lo que he llamado aquí un paso adelante... Vamos a hablar de, de un paso adelante, efectivamente, pues del acceso abierto, dónde va a ir el acceso abierto o dónde se va a integrar el acceso abierto. Bueno, pues es el concepto que os he comentado antes, que ya empieza a utilizarse en, en muchos foros, que es lo de la Open Science. Bueno, pues esto de Open Science, ¿qué es? Porque no hay una definición, igual que en el tema de acceso abierto eh, tenemos las declaraciones de Budapest, de Berlín, en donde nos dicen lo que es el acceso abierto, las dos vías de la vía dorada... Entonces digamos que es como si nosotros hiciéramos una lectura de lo que se nos dice que es el acceso abierto y lo practicamos. Sin embargo, la, en la ciencia abierta que abarca desde el principio de la concepción de la, de la idea hasta uh, su difusión y su reutilización, pues abarca todos esos pasos que ahora veremos con más detenimiento. Desde los datos a los procesos, hacer que esos datos sean visibles, que esos procesos sean transparentes que llegue a una comunidad alta, no solamente a, a nuestros colegas de al lado, sino que también participe incluso la, la sociedad. Por lo tanto, digamos que es como si fuera una concepción eh, eh, de discurso, ¿no? que admite pues eso de, eh, digamos más dialéctica que, que podría ser el, el, el concepto de acceso abierto. Como digo, no hay una definición, pero sí unos significados de esta ciencia en abierto. Yo he puesto aquí algunas. La primera que habla de, de, de aquello que provee de las herramientas y flujos para una mayor transparencia, una reproducibilidad de esos de esa, de esa investigación y, y una diseminación y una transferencia de nuevo conocimiento. Es decir, aquí utiliza eh, la, digamos, la ciencia de abierto como si fuera un medio. La definición hecha por Wikipedia o, o el significado de acuerdo con esta fuente... Lo, eh, digamos, yo lo he etiquetado de modo, ¿sí? es de la, la forma en que otros colaboran, contribuyen y donde los, los datos, las notas de laboratorio, incluso si uno está conectado a través de, de, de internet con otras, con otras personas y se comparten procesos, incluso aparatos, pues están, estén disponibles ¿sí? y que se puedan reutilizar. Esta otra, que es un poco más, digamos, más filosófica y lo, lo, lo he etiquetado como concepción, es, eh, es la idea de que cualquier eh, conocimiento científico de, de cualquier índole pueda ser compartido abiertamente. Esta es la dada por Michael Nielsen, que es una persona también bastante relacionada con el acceso abierto y la ciencia en abierto, y la, y la última que os he puesto aquí, pues es la idea de retorno. Esta es de una, un informe hecho por la OECD eh, en, este, en este año y entonces es la idea de, pues eso, de que aquellos, eh, aquellas, mmm, aquella producción científica que ha sido financiada con, con fondos públicos, pues que retorne a la, a la sociedad en forma, pues en, en forma de que pueda ser accesible y no solamente mirando a las, a las publicaciones sino también a los datos. Eso lo voy a poner aquí, no, lo voy a, no, lo voy a, digamos, no me voy a detener mucho en ello, pero sí que es, es una lectura que yo sugiero que, que si os interesa la hagáis. Y es eh, pues esto también una forma de ver lo que es la ciencia en abierta que denomina, eh, es un término, pero son cinco, cinco escuelas de pensamiento, no desde aquella que habla de la escuela de la infraestructura. Es decir, tecnología, uno precisa de tecnología para hacer la ciencia en abierto. Habla también de la ciencia como, como el acceso a la ciencia como un derecho universal. ¿no? Eh, también habla de, de la escuela de las, de las medidas, de las métricas, en la cual intervienen las nuevas métricas que están apareciendo derivadas de, de, los, de, de nuevas variables en, en la web. Luego habla también de la escuela democrática, en la cual se reivindica un libre acceso al conocimiento. Y luego la escuela pragmática, en la que habla pues, de la colaboración como una, una vía para mejorar la, la investigación. Entonces, bueno, todas digamos todas estas escuelas son las de las cuales se nutre la, la ciencia en abierto. Conmigo, ahí tenéis el el enlace y podéis hacer la lectura del, del, de, este, de, este, de este texto. Este es el informe que os he mencionado antes de la OCDE, donde habla también de cómo hacer la ciencia en abierto una realidad, aunque habla de la ciencia en abierto, se dedica más al trato de lo que es las publicaciones y los datos, aunque, como en el mismo informe se, se, se menciona, es un concepto más abierto, desde, como hemos visto antes, desde aspectos relacionados con la tecnología, con, con, con los datos en, en crudo, con la ciencia ciudadana, con las publicaciones, con la peer review en abierto, con los objetos de aprendizaje en abierto. Es decir, eh, digamos, abarca un espectro mayor de lo que es el acceso abierto puramente a las publicaciones científicas. Esos son los, eh, digamos, los principios de la Open Science que se definen en, en, en este proyecto, pues que abarca eso desde la metodología, desde el, el, el software, tanto el software como el hardware, los datos son, son datos utilizables y luego el acceso abierto, al cual ya pues, estamos más, digamos, es un concepto que nos, nos, nos suena más, ¿no? La Open Peer Review y los. Y los materiales docentes en abierto. Estos son algunas, igual que os he puesto antes, algunas de las consecuencias o beneficios. Esos son de, eh, algunos comentarios salidos de, de este blog de Biomed Central, eh, en la cual bueno, pues entrevistan o le piden su opinión a diferentes, eh, a diferentes digamos, personas reconocidas en el, en el área. Estáis, los, los podéis ver en, el, en esta diapositiva y les preguntan sobre... Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre, las, sobre los datos en abierto, los datos de investigación en abierto, y cuáles pueden ser los obstáculos y cuáles las oportunidades? Eh, antes de mencionar estos los, sus comentarios, decir que bueno, una de las premisas para que los datos eh, sean abiertos en investigación es que sean accesibles, obviamente reutilizables, reproducibles y comprensibles. ¿Mm? Reproducibles, esto ya lo tenemos claro, reproducibles en el sentido de que además de contener el dato puramente eh, dicho, o sea, es que contenga tam, tam, también aquellas, digamos, instrucciones para que el que quiera reutilizar esos datos sea capaz de poder bien o reproducirlas o ver en qué condiciones se, se han obtenido. Y comprensibles, obviamente, pues que aquello además se pueda, se pueda entender. ¿Mm? Bueno, pues dicho esto, esas son las, las, digamos, las respuestas o parte de las respuestas que se obtuvieron en el, en el blog este que podéis consultar en esta dirección que tenéis aquí abajo. Bueno, pues la primera es, bueno, pues una de las mejores cosas que puede hacer con tus datos es compartirlos con alguien. ¿sí? Porque tener los datos, igual que las publicaciones encerradas en una caja fuerte, pues nos sirven para mucho. ¿sí? Luego, eh, esta otra que habla, si esta hablaba de reutilización, esta habla de visibilidad. Existen también trabajos en los cuales se pone de manifiesto que aquellos trabajos que incluyen los datasets en sus, en sus anexos o en sus referencias obtienen mayor número en algunos casos, en algunas áreas. E obtiene mayor número de citas. Bueno, pues porque el autor que lo lee puede acceder a esos datos, se, digamos, se puede entretener, barajar más tiempo con ellos, por lo tanto, seguramente la relevancia o el impacto que le causa esa investigación puede ser mayor y, por lo tanto, eh, su, la citación potencialmente puede ser también mayor. ¿Mm? Luego también eh, está el tema del reconocimiento. ¿Mm? Entonces, si... En este caso, dice, bueno, pues eh, si está, digamos, mmm, reconocidamente el valor de una publicación científica, ¿por qué no lo va a tener un dato que también es un resultado de la, de la publicación? Por lo tanto, ese reconocimiento que, que en las publicaciones periódicas o en los trabajos publicados en, en revistas no, no hay duda, pero en el caso de los datos pues todavía hay un, hay un trecho por, por recorrer, y luego, eh, exactamente por la mía, por la, en, este, en este sentido, lo mismo. Si, se, si merecen ser reconocidos, también eh, debe incentivarse el hacer, que, eh, hacer ver a esos autores, a esos investigadores, los beneficios que le puede eh, reportar el compartir esos datos. Esto son también pues es una infografía hecha por Wiley para que veáis un poco también. Eh, si, la, si la encuesta anterior era sobre publicaciones, eso también es bastante re, eh, reciente, pues también han preguntado, porque como veis el tema de los datos eh, es importante y cuando empieza, es como, no sé si en México se dice, pero cuando el, río, eh, cuando el río suena agua lleva, pues esto es algo parecido. Cuando empieza a hablarse mucho de datos es porque realmente va a ser. Eh, digamos, la tendencia en, en los próximos años con respecto a las políticas de acceso y de, y de gestión de datos. Entonces, bueno, pues, eh, una de las, digamos, las motivaciones para, según esta encuesta, repito, eh, para compartir esos datos es, bueno, pues, Probablemente esa encuesta la hicieron bastantes bastante físicos, porque hay muy alta respuesta de que eh, es una práctica habitual entre, digamos, sus quehaceres diarios en, el, en, en la investigación. Luego, eh, que haya una, una, mayor, eh, que sea una mayor visibilidad y un mayor impacto, y luego está al 50% que en beneficio público, es decir, los datos pueden estar... De, de acceso al estar de acceso abierto, no solamente para los investigadores, sino también para eh, otros áreas de la sociedad que puedan tener interés en ellos. ¿Mm? Eh, también se le preguntaba aquí eh, cuáles eran las, digamos, eh, sus dudas con respecto a compartir esos datos. Y vuelva a salir el tema de la propiedad intelectual, de los derechos de luego si, si, mi, si me lo requiere o no me lo requiere mi, mi institución o mi agencia financiadora y luego una, también una importante que es que los autores obviamente tienen miedo de que les, les copien los datos y, y hagan pues, un uso fraudulento de ellos, ¿no? por decirlo de alguna manera pero bueno, en cualquier caso, eh, como digo, los datos serán una parte importante de las políticas institucionales y y nacionales e internacionales, de hecho ya existen, la, sabéis que la UNESCO o instituciones financiadoras como la Web contrast que son de carácter internacional, o, o, la, o la FAO, pues ya tienen también políticas que, que van encaminadas eh, hacia, hacia los datos. Y ya para, voy a terminar hablando de de, estas, de, estas, de los beneficios, ya que hemos hablado antes también de los beneficios de las publicaciones, bueno, pues a modo de resumen. Esto es la declaración de Denton, que se hizo en el 2012, hablando pues, eso de, los, de los open research data, ¿no? de un beneficio a la sociedad en general. Sobre todo evitar duplicaciones, es decir, si ya sé que tú lo has hecho, ¿para qué lo, voy a, ¿para qué lo voy a repetir si ya tengo esos datos y son datos fiables y son datos de calidad? ¿no? Esa transparencia en el uso de los fondos públicos, Bueno, pues está bien decir en qué me he gastado el dinero, si lo he utilizado en el tiempo que he invertido en obtener esos datos, por ejemplo... Luego, importante desde el punto de vista científico, es que esos datos permiten ese análisis eh, u otro análisis eh, que no se haya hecho con ellos, incluso permite detectar posibles errores. Y no hablo de los errores que hayan sido intencionados, ¿no? que podría ser casos de, de fraude en la ciencia, ¿no? sino de aquellos de, de errores que a lo mejor el, el, el científico no ha detectado cuando ha hecho su análisis, eh, no porque sean los datos de mala calidad, sino que... Eh, pues le ha podido pasar desapercibido algún tipo de cosa. Entonces, bueno, pues ese compartir permite esa detección de posibles errores, digo, no intencionados, y que eso también, pues favorezca el diálogo entre grupos de trabajo. Luego también el tema de las agencias que financian la investigación y, y el garantizar el, el acceso a largo plazo, es decir, que estén en sitios preservados y accesibles. Obviamente, también hace falta una infraestructura. Y luego lo que, lo que debe hacerse es, además, eh, que esos datos que nosotros, en principio, estamos, estamos intentando que estén abiertos, obviamente, que cumplan con las, eh, digamos condiciones o éticas y que pues eh, preserven la confidencialidad, la privacidad y la seguridad o cuando digamos comprometen a la seguridad, en este caso por ejemplo, la seguridad del esta, de un Estado. Entonces hay que tener en cuenta estas tres cosas también. No es todo, no es todo compatible, no es todo, eh, no se puede poner todo en, en, en abierto y obviamente pues hay que guardar ciertos patrones, en cuanto, patrones éticos en cuanto a los datos. Y luego es importante el reconocimiento y si es necesario pues eh, los datos se pueden citar con lo cual, bueno, se pueden reutilizar, pero hay que agradecer a los, a los, a los que han obtenido los datos o a los creadores de los datos, eh, pues que no hemos sido nosotros, que han sido ellos eh, y también se pueden citar. Bueno y con esto termino. De nuevo felicito por la semana del acceso abierto y, y bueno, por el, el poder estar a, aquí con nosotros. Y eso es todo. Muchas, muchas gracias, doctora. Eh, permítame, en nombre del doctor en Derecho, Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, agradecer que nos haya regalado parte de su tiempo, eh, que nos comparta su amplia experiencia sobre el tema y de verdad un placer para toda la comunidad poder escucharle. Gracias. Muchísimas gracias, René. Suerte. Gracias, Eduardo.